Hola Sagitario, ¿cómo estás? Me encanta sentirte cerca, saber que estás aquí nuevamente para recibir este plus, este bonus de un par de mensajes canalizados por tus arcángeles, la primera parte y la segunda parte por ese poder superior en el que tú creas, o sea la forma en la que lo llames, hay estos dos mensajes para que puedas eh, reforzar tu guía mensual que ya subimos hace algunos eh, días, en realidad los terminamos de subir ayer, si no me equivoco, así que es muy importante que si aún no la ves te lances después de este video a buscar tus signos ascendente lunar y solar para que complementes toda esta información que hemos dejado para ti. Vamos a empezar Sagitario, recuerda suscribirte al canal, darle like, activar la campanita porque aquí en Bio Neurosabiduría nos interesa y nos encanta sentirte cerca, ¿vale? Vamos a empezar nuevamente, en, en este momento tienes la carta La Brújula, ok, déjame para que aquí está nuestro mazo, ok, y te salió la carta La Brújula. Y con esta carta te dicen en este momento Que los ángeles quieren recordarte Que en alguna parte del rápido ser de la vida cotidiana Y en el emprender incansable de estos caminos de la vida Tal vez te hayas sentido o tal vez hayas dejado de escuchar la voz de tu corazón La voz de tu alma Eh... Tal vez te sientas inmerso, inmersa en estas rondas diarias, ir y venir al trabajo, <coughs> a la, a, el pago de facturas, las tareas laborales, llamadas telefónicas, y de pronto no hayas tenido algún momento o no hayas querido tomar un momento para detenerte y sentir qué es lo que realmente tiene sentido para ti, qué cosas están realmente en sintonía con tu yo interior, ¿Cuáles son las cosas que hacen latir con alegría tu corazón? Y bueno, es importante que hagas esta pausa. Haz esta, esta pausa puesto que tu alma tiene su propia lógica y no conectar con ella evita que llegues a la satisfacción a largo plazo. Así que es importante que aprendas a prestarle atención. Si estás en armonía interior, la vas a irradiar también a los demás y estarás en armonía con el mundo y con los que te rodean. Cuando hay muchos caminos, de pronto vas a ver que hay muchos caminos por los cuales elegir y de pronto no sepas cuál escoger. Te dicen los ángeles que no te aventures de inmediato, sino que realmente y literalmente te sientes y esperes. Te piden que hagas una inhalación profunda y con confianza, como si de tu primer bocanadas de aire se tratara. Te enfoques sin distraerte a la espera y a la paciencia mantenerte en calma y en silencio y escuchando a tu corazón recibirás la respuesta recibirás el llamado ok y finalmente vámonos con la siguiente carta, tienes la laguna sagrada y con esta carta te dice Sagitario ante todo este mundo de opciones que tienes para ti y que se han abierto, ¿cuál es tu historia favorita? Hoy, este poder superior Sagitario quiere que sepas que para descubrir en quién te estás convirtiendo encuentres historias que conmuevan tu corazón. Así como una semilla tiene una imagen del árbol en ella, así también en tu corazón tienes una imagen de en quién te estás convirtiendo. Busca esas historias en películas y libros que resuenen en tu corazón y encontrarás destellos de sus posibles futuros. ¿Cuál es la historia que te encantaría vivir? Y sobre eso vas a recibir la respuesta de tu alma, para que elijas aquellas opciones, aquellas oportunidades que te van a elevar entre tantas que estás recibiendo. ¿Ok? ¡Qué bonito, Sagitario! Recuerda suscribirte al canal, darle like, activar la campanita. Si tú deseas una guía personalizada para cerrar con brocha de oro este 2019 que no solo cierra un año, sino toda una década en lo que estás viviendo y experimentando y que fuiste parte de este movimiento universal, de este movimiento de la humanidad para caminar hacia el despertar espiritual y generar nuevos beneficios para nosotros, eh, te invito a que nos envíes un correo electrónico a la dirección que te voy a poner aquí abajo y en respuesta te enviaremos los mensajes eh, y las opciones que tenemos habilitadas para ti, para que elijas la que mejor se alinee a los deseos de tu alma. Gracias, gracias por estar aquí, te mando un beso, un abrazo, un apapacho.